estamos aquí de vuelta en Destiny 2 vamos a hacer la siguiente misión eh, he mejorado un poco bueno, esta arma que como saben tenía 1228 creo al igual que esta pieza de armadura le subí un poco para tener un extra de poder vamos a hacer esta misión y eh, nos vemos al final del vídeo eh, porque bueno, voy a silenciar el micrófono y todo vemos Europa ya no es el refugio que esperaba que fuera debemos adoptar el papel de salvador que no quieren vivir bajo el dominio de un kel oscuro. Una red secreta nos permitiría comunicarnos. Barix, todo está listo. ¿Dónde está el primer repetidor? Barix está agradecido. La energía está llegando, Barix. Vale, Varix. van dos. ¿Has oído eso? Parecían voces. ¿Quiénes? Los que hablaron a través de mí. ¡Debemos darnos prisa! ¡Queda otro repetidor! Son ellos. Están aquí. Nos están llamando. Os hemos llamado. Y habéis respondido. Ya habéis esperado bastante. Vamos. La salvación os espera. La Luz cree que sois ingratos. Son soldados a los que se les pide que cumplan con su deber. Así que queremos daros las gracias con un regalo. Para ayudaros a tomar el control. Aquí está nuestra salvación, justo a tiempo. Yo sé. Te debo una explicación por todo esto. Una vez pedí a los guardianes que destruyeran el corazón negro para evitar la llegada de la oscuridad. Puede que se haya logrado alguna victoria, pero yo sé que tarde o temprano pasará. Las compuertas están abiertas. La oscuridad está aquí. Ahora la empuño contra nuestros enemigos cuando la luz no basta. Tu resiliencia en la pirámide demuestra que tú también puedes empuñarla. Esto es lo que llamamos un figurat. Su propósito es la tentación. Para empezar tu entrenamiento, debes ceder. Ten. Toma esto. Entiéndelo. La línea que separa la luz y la oscuridad es muy delgada. Crucémosla a la vez. Entiendo por qué sigues el plan de la Desconocida, pero claramente nos oculta algo. Cuanto más tiempo pasamos aquí, menos me gusta este lugar. No es que no confíe en ti. Claro que confío. Ojalá tuviera una idea más clara de qué puede ser. Estamos en territorio inexplorado. Interceptaron la transmisión de los kaitos ¡Es Eramis. Atención a todos los peones de la llamada gran máquina ¿Sabéis que antes de condenar a vuestra raza hizo lo mismo con la mía? No sois especiales Sois juguetes de un falso dios que prefiere veros morir antes que arriesgarse Let's go. Así que podemos usar la estasis para abrir estas cerraduras. Vamos a mirar dentro, a lo mejor encontramos algo que nos sirva. Ya la última parte nos piden hablar con con Variks, hablamos con él y esta misión ya había terminado. ¿Sería posible? Huelo ese mismo poder envenenado en ti. ¿Tan rápido se extiende la corrupción? ¿O quieres luchar contra Eramis con sus propias armas? El tuyo es un camino muy peligroso. Usa esta osadía contra Phylax, pero ten cuidado. Es la guerrera más hábil de Eramis. Se ganó su fama en la Grieta del Crepúsculo. Demuestra que estás a su altura y vendrá a buscarte.